Claro que sí, no me han sacado, ¿no? ¿Eh? ¿A quién? ¿A quiénes? Bueno, todavía, hasta que no salgamos al aire de nuevo, no se sabe si alguien va a faltar por condiciones personales diferentes. No, tampoco. No, no va a haber ningún talento nuevo. Nosotros nos mantenemos en la misma familia. Yo pienso que tienen toda la libertad de pensar lo que quieran, igual que nosotros también, de pronto pensamos lo mismo, qué sé yo. Las razones eh, son las razones del canal, ellos querían su horario Las razones detrás de eso, nadie la sabe ¿Eh? Eh, A mí, yo, de mi closet ¿Me queda bien ahora? Me servía, me servía y me lo puse ¿Eh? sí. sí, bueno, ando con Karina Larrabri que está conmigo ¿Por qué no estás trabajando en Internacional con la Bueno, cuando yo regresé a República Dominicana recién cerraba las puertas de sus estudios Venevisión. Entonces como yo trabajaba con Telemundo y con Venevisión, Iba a tener medio tiempo, medio año sin hacer nada y decidí venir. Entonces, luego de que regrese a República Dominicana, he hecho tres producciones solamente viajando y volviendo. Okay. Y me quedo en ese plano porque aquí me interesa estar conectado con el público dominicano. Creo que lo que nosotros estamos haciendo en televisión es un trabajo muy bueno que le aporta mucho a la cultura de la República Dominicana. Ay, eh, bueno, no, obras de no, teatro No, no, novelas no Hay una novela todavía por venir Que se llama Mi Familia Perfecta Que no ha llegado a la pantalla en la República Dominicana Tal vez este año eh, Esa fue la última que hice Y aparte de eso, obras de teatro Vienen obras de teatro nuevas eh, Así mismo Apuesto el teatro, por supuesto que sí, 100% Yo creo que es importantísimo Y me parece que así como hay una ley de cine Debe haber una ley de las artes que ayude económicamente a escultores, a escritores, que haya más personas haciendo cosas para el arte y para la cultura en República Dominicana.